En el tiempo de los comentarios, yo quiero, por favor, eh, compartir este, esta declaración que dio el doctor Ricardo Nieves eh, en el día de ayer o antes de ella, refiriéndose al negocio que representa y que ha representado en estos tres, cuatro meses de pandemia que ha estado viviendo la República Dominicana para las AFP, para las administradoras del Fondo de Pensiones en la República Dominicana. Vamos a ver, Edgar, por favor, colócame las declaraciones que viene el doctor Ricardo Mía y posteriormente vamos a comentarla, hacer nuestro comentario eh, al respecto. Adelante, vista. ¿Saben cuánto se han ganado la fp en los cuatro meses de pandemia? Oigan esto. Mientras los trabajadores están votados, con medio salario, fuera, es un programista fácil, hay 600, 700 mil que no están en nada. Más los informales que están también en a la buena de Dios. ¿Usted sabe cuánto se han ganado a la AFP? Pongan esto, pongan atención. 2.500 millones de pesos. En este tiempo le han generado los dineros de los empleados a, la, a las aseguradoras de fondos de pensiones. Mientras los trabajadores se enferman, se desgastan, lo botan, quedan a mitad, están en una incertidumbre si regresan. Las aseguradoras de fondos de pensiones, por manejar el dinero de los trabajadores a través de un ordenador, de una data, de una data, de un software, se han ganado 2.500 millones de pesos en cuatro meses. San Antonio, pero, pero en nombre de Dios, ¿qué sistema fue que nos dieron a nosotros? Porque tenemos el sistema de aseguradora de fondos de pensiones, es decir, de planes de retiros, previsional también, como se le llama el que tiene el margen de ganancia más grande de América Latina y el que tiene el margen de beneficio más bajo para los, los dueños del dinero que son los trabajadores pero ahí no le mete el pico a nadie ustedes no van a oír ahí en la campaña política eso ahí no le meten el pico los, los, los legisladores pero ahí no le mete el pico el PLD ni el PRM ni el reformista ni los partiduchos del sistema ahí no ahí no fin candiente un atraco a mano armada, un robo, un despojo con gente que se va a ir con un 22% del salario de hoy para su casa cuando lo pensione. 22%, si usted gana 20 mil pesos hoy, el 50% de 20 mil es 10 mil, el 22% de eso es 7 mil 500 pesos. Esa es la desgracia. No que Botello ande allí haciendo un amaraco, como dicen polbonao Haciendo un amaraco que sabe que no va para ninguna parte. Es que los empleados, los trabajadores, los infelices trabajadores se van a ir con un cuarto o menos del salario que devengan hoy. Ahí es que está la desgracia. Mientras los administradores de fondo, son cuatro grandes AFP, hay más, pero son cuatro grandes. Se pueden ganar hasta un 57% en el año de los ingresos que ya llegan a más de 560 mil millones de pesos. 560 mil millones. Ustedes están entendiendo, 560 mil millones depositados ahí con el sudor de la gente, cotizando. El empleador que pone una parte, el trabajador que pone la otra. De eso el trabajador se gana máximo a lo que puede alcanzar 12.5%. Y ellos hasta 58, 40, 42, 38, 34, el trabajador 12.5%. Se ponen guapos, no quieren que uno toque estos temas, se, se, miren, se ponen eh, guapísimos porque ustedes saben que los dueños de las aseguradoras de fondos de pensiones es el sistema bancario del país, los bancos, no vamos a llamar engaño, los bancos. En el aire. Serio, amigos se televidentes, FP, quise compartir no de ese, de esas declaraciones ¿verdad? con el doctor Ricardo Nieves, que la dio en su programa en el día de ayer, para que el país, para que la región, Serio, pueda ver el negocio que tienen las AFP en este país con los trabajadores. Serio Romero. En casi cuatro meses, acaba de decir, doctor, que son más de 2.500 millones de pesos que se han ganado en estos cuatro meses. Y lo peor del caso, lo peor de todo eso, o sea, no es tal vez que sean los 2.500 millones de pesos, es que ni Luis Abinader, el primer, este gobierno del PLD durante 20 años, ni este gobierno que tomará posesión el próximo 16 de agosto difícilmente puedan hacer algo. Y no tú, dirías, ¿por qué? ¿Tú sabes por qué no pueden hacer nada? Por la última parte que digo el doctor. ¿Tú sabes quiénes son los que manejan los fondos de pensiones de los trabajadores de la República Dominicana? Cuatro instituciones, son cuatro bancos de la República Dominicana y esas son gente intocable porque ahí están los intereses los mayores intereses de este país. Y ellos son los que no, eh, son intocables. Entonces, eso es lamentable. Y como decía Nieves, no es que botellos ande no es que hay que no es eso. Es lo tan jugoso que es este negocio de las AFP, administrando lo tuyo, administrando lo mío, y al final tú te vas con una mísera pensioncita que tal vez pueda durar 5 o 6 años, si es que no dura, después de esta recibió tal vez 7.500 pesos a los 5. No, no, que que nos dan para la dos pina Mira, ¿Eh? Eh, eh, nuestro amigo nos pasó un mensaje que quiere opinar sobre ese asunto. No sé cómo forma tú lo puedes contactar por ahí, pero sí te digo que lo que pasa es, por eso que yo cuando oigo de que se va a ah, reunir Pepe Abreu con que si sí yo que fulano, todo eso, todo eso y eso y eso y es el, el, una reunión tripartita donde se va a discutir salario, seguridad social, qué sé yo cuándo oye, ya eso eso no, no me llena a mí de no me llena a mí de seguridad porque la gran mayoría de los que se reúnen ahí todos son empresarios uno de la, de, de la miseria humana otros de, su, de sus intereses de sus, de sus, de sus eh, fábricas y los otros son sus intereses políticos que están impresos ahí entonces la ley eh, desgraciadamente la ley de seguridad social eh, se promulgó hace 15 años y apenas no se ha podido ni tocar ni siquiera oye, ni siquiera modificarse un ápice de esa, de esa ley o sea, estamos, estamos parados ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? no vociferar y comenzar a hacer cosas que la ley no lo va a prohibir sino ponernos en pie de lucha con este nuevo congreso para que haya una real modificación de la ley general de salud Mira, dice vamos a, vamos a es interesante eso, esa llamada que te hace Bernabé, porque nos hizo, porque quiere participar. Vamos a comprometer a Bernabé para que mañana nos haga unos minutitos y que pueda participar y oír su opinión de Bernabé, que también es un gran conocedor de esta situación, Échale. para que nos aclare algunas cosas. Porque siempre que tenemos ese tipo de inquietudes a este respecto, pues Bernabé siempre está ahí. Así que, hermano, ahora tenemos un, por el asunto técnico, no podemos hacer contacto con usted para que nos dé su opinión con respecto a este tema y a la opinión que acaba de emitir el doctor Ricardo Nieves con respecto a este tema. Así que mañana vamos a anunciar de manera oficial en este momento que vamos a tener con nosotros. A Bernabé, quien es el encargado de la vida para toda esta zona de la región. Del Pero es, es. Cristo, eso nosotros lo que debemos es luchar con estos nuevos congresistas para que se forme inmediatamente una comisión dentro de la... Ya que estamos en plan de eso, que lo que primero que va a enfrentar eh abinader la condición de salud empezar por la ley pero Oye, además serio mira mira mira que lo que yo planteo quienes manejan estos recursos que es la banca en la república los, los bancos de la república dominicana ese sí, es un estado. dinero que ellos van a hacer lo que les dé la gana hacerlo lo siguen multiplicando multiplicando porque es en la banca no, que no, está, que también, y también el Entonces, estado le hace una llamada pero, y se que la pregunta a es que me, por, que me diga por ejemplo el mismo doctor o que me digan algunos que son de los que, mane que están ligados al manejo de estos votos, que me digan que diseña una estrategia, una forma de cómo nosotros, como apuntadores, como trabajadores, podemos beneficiarnos que no sea esperar, por ejemplo, a tener sesenta y tantos años, para tú ya, en condiciones que siquiera lo va a disfrutar, puedas retirarte con una mísera pensióncita, hay formas de cómo podamos nosotros beneficiarnos de esos fondos que están ahí, que solamente se están beneficiando, quienes los administran de manera personal hay formas, que, de, que de, yo quisiera que que, que esos fondos deberías tú vivirlo no que te lo echen, no, no que después que tú mueres, entonces después que tú mueres, tu familiar más cercano quien puede hacer eso se se gasta, se, se le gasta le gastan las patas eh, buscando ese, esos recursos, más hay un requerido de recursos de gente que se ha muerto en el trayecto de estos 15 años que no se sabe dónde están o sea, eh, a eso hay que transparentar y, y a ellos no les conviene que se transparente ese, ese asunto o como te digo, son la ley la, la ley que está ahora es una ley que no 2.500 dos, dos mil millones de pesos en estos cuatro meses se han ganado las AFP ante esta situación, Americanos en medio de cuatro. esta situación de entre cuatro, que son los jeques que manejan las claro. AFP. ¿A cuánto toca? ¿Eh? Lo, lo más lo que... de 700 millones de pesos. Sí, pero, las campañas políticas se hacen con dinero. ¿Quiénes financian los, con las campañas políticas? <risa> Yo, tú, él, vosotros y ellos. No, te equivocaste. ¿Quién tiene dinero? A eso a, a es que nosotros debemos exigir una respuesta.